Muy buenas a todos, soy Sleepintora Pintora y el vídeo de hoy es para explicar el motivo del por qué no estoy subiendo tantos vídeos al canal. Quizás muchos no lo sepan, ya que nunca he hecho un vídeo sobre mí, pero mi tiempo de ocio es realmente escaso. Para empezar, trabajo 8 horas diarias para una empresa Genami. mí. Además, mi horario siempre es de 14 a 22, es decir, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de lunes a lunes, porque también trabajo sábados, domingos y festivos, con un máximo de hasta 7 días seguidos, sin días de descanso intermedio, lo cual puede resultar altamente agotador. Es un trabajo de gran estrés, lo que supone una dificultad añadida a la hora de conciliar el sueño tras salir y una cena tardía porque hay que sumar el tiempo de desplazamiento a la vuelta a casa. Durante este tiempo hablo sin parar con cientos de clientes, y cuando digo sin parar es casi literal, básicamente no hablo para dejar al cliente que me explique qué le pasa, de resto tengo que estar hablando siempre yo, por este motivo alguna que otra vez he tenido problemas en las cuerdas vocales tales que he estado hasta una semana sin poder pronunciar ni una sola palabra, lo cual no solo interfiere en mi trabajo provocándome una baja laboral, sino que también interfiere en mi vida social, y me impide realizar vídeos para youtube como estarán empezando ya a enlazar cabo ya ven que el problema no tan solo reside en la falta de tiempo de ocio y como si fuera poco cuando no estoy trabajando ahí realizo trabajos por mi propia cuenta como informático y fotógrafo por suerte aunque prefiero decir por desgracia este tipo de trabajo no tiene por qué ser diario ya que por lo general no tengo tiempos de entrega de un día para otro y no suelo tener tanto trabajo, aunque la verdad que preferiría que sí, ya que es lo que he estudiado y a quien no le gustaría trabajar exclusivamente para lo que realmente ha estudiado. Aunque yo mismo me voy exigiendo las horas que puedo dedicarle, en dependencia de los tiempos de entrega y dificultad, por lo general dedico entre 3 y 4 horas diarias hasta terminar los proyectos. Y como añadido, dedico una hora diaria a la actualización de mis conocimientos tanto en el terreno de la programación informática como en la fotografía. En cuanto trabajo, digamos que se me van unas 13 horas diarias Trabajam. Sumémosles unas 2 horitas y media o unas 2 horitas y 30 minutos en que hacer el diario, haciendo la comida, comiendo, recogiendo y limpiando preparando las cosas para ir a trabajar, etc. Y como estoy algo gordo y quiero bajar la panza, además de que hacer deporte a mi edad siempre viene muy bien, hay que sumar una hora y quince minutos a la sumatoria final. Si las matemáticas no me fallan, son 16 horas y 45 minutos, vamos a redondearla en 17 horas. Me quedan 7 horas de las 24 que tiene el día, más que suficiente para hacer vídeos de calidad y diariamente, ¿verdad? Pues claro, soy humano y necesito dormir. Y aunque para mi edad, actividad laboral y física, debería dormir entre 8 y 9 horas diarias, duermo 7 porque es lo que me queda. Esto me deja con un tiempo de 0 minutos para poder hacer pies para YouTube. También es cierto que la casa la limpio día sí y día no, y que la informática y luego la fotografía puedo restarle una hora cada dos días. Y cosas como estas me permiten una horita cada dos o tres días. Por suerte, no trabajo los 365 días al año. Y es aquí cuando realmente puedo dedicarle un poco más de tiempo a YouTube y a mi vida en general. Pero aquí no acaba la cosa. El tiempo de grabación, edición y subida de vídeos, en mi caso, es bastante elevado. Y no creo que sea algo que pueda mejorar de alguna manera con los medios que tengo. Explicaré un poco más en detalle. Cuando grabo un gameplay, por ejemplo Pokémon Luna Nuzlocke, que lo puedes ver aquí arriba en el botón de información a la derecha, grabo entre 15 y 20 minutos de juego. El programa luego interpreta lo grabado para generar el archivo de vídeos principal. Eso son aproximadamente 8 minutos. Hay que hacer el layout o el skin del vídeo. Esto me puede llevar entre una y dos horas, dependiendo de la inspiración, temática y originalidad que quiera darle al mismo. Luego viene la edición del vídeo, colocar, cortar partes, ajustar audio, efectos, imágenes que van apareciendo, animarlo todo, y revisar que el resultado final sea el que quiero. Yo soy muy perfeccionista, ya que lo hago e invierto una cantidad tan elevada de tiempo, lo hago bien, o todo lo bien que pueda, otra cosa es que te guste o no el contenido, en definitiva. Entre 1 y 3 horas de edición de vídeo para que te asustado, me guste. Tras haber editado el vídeo, llega el momento del procesado. En este paso, cuenta mucho el tipo de ordenador que tengas. Pero en mi caso, un vídeo de aproximadamente 15 o 20 minutos en HD, que es 1920 por 1080, me tarda 1 hora y 40 minutos. Durante este paso, suelo hacer cosas en casa para aprovechar el tiempo que no puedo usar el ordenador para no consumir recursos y optimizar el tiempo de procesado del vídeo. Bueno, ya tengo el vídeo de alta calidad a 1920 x 1080 para que los usuarios de YouTube que vean mis vídeos lo vean en, en alta calidad y puedan apreciar todo lo que me cuesta hacer un vídeo. Así que hay que subirlo al canal. Y toca esperar nuevamente una cantidad ingente de tiempo, ya que el vídeo pesa aproximadamente unos 650 megas y donde yo vivo la mayor velocidad en ADSL rural, en cuestión de subida, el valor de subida fluctúa entre 1 y 1 mega y medio de subida. Así que toca esperar entre 2 y 3 horas de subida a YouTube. Por suerte, mientras subo el vídeo, obviamente programado para el día siguiente, puedo grabar, editar y preparar otro vídeo. Desde que grabo un vídeo hasta que este pueda ser visionado en mi canal, pueden pasar aproximadamente 8 horas. El tiempo libre que tengo, por lo general a la semana, ronda unas 4 horas semanales en días de trabajo y 8 horas los días libres, y como YouTube no me paga ni un café al mes y siendo sincero, el feedback por parte de los seguidores no llega ni al 1,5%, me dan ganas de invertir esas 8 horas en mí mismo, salir a la playa, estar con los amigos, ir al cine... pero bueno, siempre haré vídeos para YouTube porque me entretengo haciendo esto. Porque disfruto grabándolo, editando, investigando, innovando Sin importar si hay gente a quien le guste o no mi vídeo Porque le haga competencia directa, o porque no tenga vida social No tenga vida, o sea, un niño rata ¿Cómo olvidar a mi querido niño rata? ¿Niño rata? Eso no me ha gustado <risa> O simplemente no le haya gustado algo que le haya dicho en el vídeo O no le gustó simplemente el vídeo De igual, en definitiva Y perdonen por todo el rollo pero este es el motivo por el cual me cuesta tanto llevar una regularidad o subir la cantidad de vídeos semanales que quiero realmente subir. Espero que lo entiendan. Les agradezco que hayan visto este vídeo. Si quieres dejarme algún consejo, mensaje de apoyo o lo que quieran, tienen habilitado el recuadro de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.